se da el decreto de Obama, ese nefasto esa nefasta orden ejecutiva 13.692 del 8 de marzo del 2015, que entre otras aberraciones ¿no? es justificado porque, y cito, amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos que supuestamente representa Venezuela. Vaya ridículo ¿verdad? Un país como Venezuela... Resulta que es una amenaza para la mayor potencia de la historia de la humanidad. Este abuso del derecho, y aquí están rompiendo todos, no las normas de Naciones Unidas, las normas del sistema interamericano, más que abuso del derecho, es destrucción del derecho. Eh, ha tenido efectos muy graves para Venezuela. Para darles algunas cifras, y yo tengo la mala costumbre de ser economista, así que les ruego disculpen mi deformación profesional y doy cifras eh... de el año 2007 al 2012 Venezuela cuando tenía acceso todavía a los mercados internacionales ustedes saben que Venezuela es un país extremadamente rico en términos relativos porque la riqueza de las naciones del siglo XXI no es el petróleo, no es el oro, no es el litio son ustedes, los seres humanos ¿No? sin embargo ayuda a tener recursos naturales y sirven como colaterales, como garantías entonces con esas garantías podía acceder al mercado internacional y de 2007 al 2012, cinco años entraron a Venezuela 56.512 millones de dólares 56.512 o 912 perdón, este corto de vista 912 millones de dólares en un mismo periodo de tiempo, cinco años 2013, 2018 desde que murió el presidente Chávez y asumió el presidente Maduro Salieron de Venezuela 5.912 millones o sea, Antes entraron 56.912 Claro, era deuda, había que pagar poco a poco Pero eso se recicla ¿no? Se, se da la vuelta En términos netos, en los siguientes cinco años Salieron casi 6.000 millones de dólares Y desde las sanciones Que fueron, empezaron con el decreto Obama 2014 Pero empezaron a aplicarse en 2015 2016, 2017, 2018 Solo en tres años salieron cerca de 15.000 millones de dólares de Venezuela yo conozco muy bien esta situación, porque 2014-2015 fueron años de crisis del mercado petrolero. Los que conocen algo del sector petrolero saben que del mismo cuero salen las correas, es decir... ...de los excedentes petroleros se reinvierte para mantener a los pozos, mantener la producción, etc. Durante dos años no había, no alcanzaba para aquello. Empezaron a deteriorarse las instalaciones petroleras, la producción petrolera, refinería. Cuando superamos la crisis se recuperan los precios al mismo tiempo puedes acceder a financiamiento para recuperar los, los campos. Pues eso fue, en ese momento le dieron el gran golpe a Venezuela. Le impidieron acceder a ese financiamiento tan necesario para recuperar sus campos, por el contrario le exigieron repago de las deudas que había contraído, del financiamiento que había adquirido y empezó el declive de la industria petrolera venezolana. Y el bloqueo y la agresión contra Venezuela es impresionante, ¿no? Se calcula en 929 las medidas, las sanciones de ellas, 765 sanciones directas Estados Unidos, Unión Europea incluso otros países siempre agenciosos tratando de quedar bien con Estados Unidos a personas, a empresas y 164 medidas restrictivas, generales dictadas por el sistema financiero o países que tienen la capacidad de imponer aquello de esas 765 sanciones globales ...específica, perdón... ...para grupos, personas contra Venezuela... pues, ...462 son contra personas... ...funcionarios, empresarios... ...esto es grave... ...se imagina un ministro de finanzas que no pueda viajar por el mundo... ...libremente... ...un canciller que no pueda visitar Europa... ...son cosas que tienen impacto en la administración pública... ...grave impacto... ...170 son para organismos públicos, empresas públicas y privadas... ...69 para buques nacionales y extranjeros... ...y 58 para aeronaves... Y 164 medidas, estas son las más graves, son generales. Congelación de activos y fondos, bloqueo de cuentas, paralización de transferencias, bloqueo del comercio, castigo y penalizaciones comerciales, acoso diplomático, loafer, demandas contra la república, etcétera, etcétera, etcétera. El nuevo imperialismo. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Las consecuencias han sido brutales. Y la hipocresía mundial es increíble. La otra vez veía un informe del Fondo Monetario sobre Venezuela que obviaba el bloqueo. Obviaba obvia el bloqueo. Y en la discusión de nuestra élite y nuestros medios de comunicación, obvia de bloqueo. Eso es tan inverosímil como encontrar un ahogado encadenado en el fondo de una piscina y decir que se ahogó por no saber nadar. Alguien con 46 puñaladas en la espalda y decir que se murió porque no tenía buena salud. O sea, es demasiada hipocresía, demasiado cinismo. Pues bien, lo que prueba el bloqueo es que el ingreso que tenía el Estado eh, por exportaciones... Básicamente exportación petrolera. En el 2013 era 52.609 millones de dólares. Al año siguiente era 39.000. En el 2015 ya fue 13.000. Y luego, en 2019, 2020 vino la pandemia y llegamos en el 2020 a 743 millones de dólares. De 52.609 a... 743 millones, básicamente el ingreso petrolero del Estado venezolano. 70 veces menos. Yo no conozco, peor en tiempos de paz, una situación así. Ningún país de América Latina habría resistido lo que llamamos los economistas un choque, un choque de esa naturaleza. Por ahí hay gobiernos, supuestamente amigos, que critican a Venezuela. En Chile, 52% de las exportaciones son cobre o están relacionadas con el cobre. Bloqueen el cobre a Chile. Vamos a ver si dura seis meses. En Venezuela el petróleo significaba más del 99% de ingresos de divisa para el Estado y más del 95% para toda la economía. Más del 95% para toda la economía. Llevamos nueve años de bloqueo y Venezuela sigue resistiendo. Ya solo el haber sobrevivido es un éxito.